Machu color. tierra que los vio nacer, todos vuelven a la tierra que los vio crecer, a visitar a los suyos tantos años de no ver, el destino los separa para poder emprender, esa hora nuestra fiesta vamos a celebrar, las de los ranchos, bebidas, no pueden faltar, hermosas chicas y galanes van a sobrar, a 3200 metros sobre el nivel del mar, el ilustre ciudad, de Sánchez Carrión Clásica tierra de patriotas Inspira composición Bendecido por la Virgen Y mi gran devoción A tres horas de Trujillo Y más rápido en avión En todas las esquinas Se escucha esta melodía En las tertulias ya activa Gran organización Yo 12 años en la música Reviento esta canción Y MC representando Guamachuco Y todo su alrededor está de fiesta Los ojos del mundo se deleitan con su esplendor turistas de muchos países se van con recuerdos Porque lo que sobra aquí no falta es el amor El cariño de la gente a plena vista puedes verlo Ven y disfruta los bellos sitios turísticos Ricos platos típicos, elegantes danzas de la zona Su casa de armas más bella y grande del Perú Por Marca, Guamachuco, paseando en multitud Maravilla arqueológica, por lógica Laguna, Sausa, Cochayana, Sara, LdN, Edén, Cahuadá, El elixir de vida del famoso agua de los pajaritos, cuida Cochapampa. Como no evitar la batalla de las pampas de pampa Las tormentas de lluvia me encanta. El sol resplandeciente, su bello cielo azul. Por la ciudad resaltan. Sé que a todos les encantas. Como te amo, bendita tierra santa.